Hoy damos inicio a este curso de formación de Biosolucionadores organizado por el Grupo de Gestión Social y Ambiental de la Estación Experimental. Por eso acá estamos con la doctora Mitiglieri, que va a dirigir este curso de formación. Eh, para nosotros es eh, muy importante que ustedes estén aquí porque nos ayuda a difundir y a poder preparar eh, personas que estén dispuestas a llevar adelante esta técnica. Ayer, eh, sin ir más lejos, tuve una, una llamada por teléfono de una señora de Sarte que cultiva rosas y estaba desesperada porque tiene un problema de, de nemátodes, que ya les van a explicar qué son los nematodes eh, en las rosas y no tenía ninguna solución, respondía las agroquímicas de la zona y no tenía solución para ese problema. Por eso este, esta alternativa de la biosolización este, para nosotros es muy importante porque este, nos ayuda a cuidar el ambiente y sobre todo, eh, en este caso, eran, eran rosas pero eh, también este, nos ayuda a preservar los alimentos porque no utilizamos eh, sustancias químicas. Así que, bueno, eh, les auguro una excelente jornada y que estas, este curso pueda seguir como está previsto. Así que, bueno, mucha suerte y sean bienvenidos todos ustedes. Bueno, muchas gracias Armando. Ya van a ver una foto, les voy a mostrar que la sacó Armando la, la primera. El primer de organización, además, sacó la foto del de cultivo de Colsa. Así que después les voy a cuando lleguemos a la conferencia le voy a contar así que bueno, la idea entonces de, de reunirnos hoy era poder compartir este, algunos conceptos y, y filosofar también un poquito, por qué no algunas cuestiones que, que a mí me preocupan eh, que hemos empezado a trabajar en esta técnica sabiendo que es una alternativa eh, al uso de plaguicidas, pero también eh, tenemos que ver eh, cuáles son los, los puntos débiles de, de, de la, lo que le vamos a explicar hoy eh, y la idea, ¿por qué le hicimos en agosto? ustedes dirán, para hacerlo estacionar adelante morimos de frío todo el trayecto hasta acá, hasta el salón lo pensaron, ¿no es cierto? no, la idea era que ustedes tuvieran tiempo de organizarse de poder eh, llevar adelante un ejemplo en algún lugar donde... Citen, eh, y después, el año que viene podamos volver a encontrarnos y que ustedes nos cuenten lo que hicieran porque esto eh, es un tema que cada, cada persona que lo hace genera una gran cantidad de experiencia y de sabiduría que podemos compartir por eso que nosotros en, en esta oportunidad queremos compartir con ustedes conceptos pero también queremos compartir con ustedes los errores que hemos cometido para que ustedes no los cometan también y además queremos compartir eh, la experiencia de productores eh, tres casos muy diferentes un productor de salte que tiene una larga trayectoria en producción hortícola y que adoptó la técnica eh, un productor eh, de traspatio que tiene una quinta grande en la casa y que empezó a hacer biosolarización también como una manera de resolver problemas en la quinta. Y después, primeristas de San Pedro que están usando eh, algo similar que este aparato que tengo a mi espalda, que es el conector solar. Esos tres casos los vamos a escuchar porque tenemos mucho para aprender de los productores. Yo siempre digo que un productor eh, nos brinda muchísimo conocimiento. Eh, y sobre todo que ese conocimiento tiene una validez importantísima porque ese productor vive de esa producción ¿no es cierto? nosotros los investigadores vivimos de un sueldo entonces, bueno, ustedes dirán esta mujer me cuenta todo esto pero hasta qué punto será cierto todo lo que está diciendo pero si un productor cuenta que está aplicando esta técnica ya es diferente lo digo porque al principio cuando nosotros tuvimos los primeros ensayos y tuvimos tan buenos resultados por ahí no conseguíamos que un protocolo nos venga a ver porque sabiendo que no habíamos aplicado ningún químico no le llamó la atención porque bueno, pues no creía que se podía obtener un control tan bueno sin usar un planicida ¿Mm? así que bueno eh, haciendo todas estas aclaraciones les voy a empezar a contar un poco de qué se trata eh, esta técnica. Ustedes saben que eh, cada vez más eh, los, los productores se encuentran con eh, un desafío muy importante, cada vez más eh, es necesario que se produzca de una manera respetuosa con el medio ambiente y... Hay situaciones que antes las describíamos nosotros en los proyectos de INTA eh, como futuro con una visión prospectiva de los conflictos que se iban a dar en el periodo urbano. todas esas situaciones ahora son parte de nuestra realidad los productores nos preguntan cómo hacer para producir para poder convivir con los vecinos sin tener problemas por el uso de la vecina. y también tenemos otra cuestión muy importante con la inocuidad ustedes vieron que cada vez es más importante asegurar al consumidor que lo que está comiendo es inocuo, o sea, además que que además que el tomate, ese que tiene un montón de vitaminas, un montón de propiedades que hacen bien a la salud, no tiene nada, ningún contaminante químico que pueda generar un riesgo. Así que bueno, son desafíos importantes. Pero ¿qué pasa? Los productores que avanzan y se hacen eh, especialistas en, en producir lechuga, en producir de tomate eh, a medida que van haciendo un uso intenso de ese suelo el suelo se empieza a contaminar con sustancias que no son buenas para el cultivo, que algunas por ejemplo vienen del agua como las sales pero también se empieza a contaminar con población de patógenos que se van haciendo especialistas en esos cultivos y entonces ese productor tiene que tomar una decisión: ¿qué va a hacer? Y muchas veces decide aplicar un, un planicida de síntesis química. Pero nosotros lo que intentamos es darle una solución que no pase por aplicar un, un planicida de síntesis química. Le voy a dar este ejemplo, perdónenme, el que ya me lo, me lo escuchó, pero a mí me encanta: que es, eh, porque aparte me, me hace pensar. Eh, de la primera serie de Netflix que yo vi que es Grace and Frankie allá me vi la Silvana que seguro que la veo también se trata de los dos señores que están en la junta que le dicen a las esposas después de 20 años de que eran socios y abogado que ellos dos son pareja y que se van a casar y la, las mujeres bueno, un río marro porque eran muy diferentes unas de otras se terminan eh, haciendo amigas y Frankie engancha Después se hace un novio, re lindo, que es este señor, eh, que es horticultor. Él, él produce y le vendía la verdura, entonces se hace el novio. Y resulta que en un momento llega, o sea, la serie va pasando por distintas etapas que, bien mírenla si no la vieron porque es re linda, hasta que ellos se jubilan. Digo, o sea, el chiste era hombre, hombre que el hombre antea 10 yo Después pasan por situaciones reales que es la jubilación, que ellos tienen que dejar de, de trabajar y el hombre este le dice a Frankie que él se quiere jubilar porque está cansado y le dice esto, que el 30% del trabajo de un horticultor se trata de matar y eso a mí me hizo pensar o sea, nosotros, parte de nuestro trabajo es matar nosotros para poder producir, para poder cosechar tenemos que eliminar una cantidad de seres, especies que así como la nuestra quieren comer todos quieren comer ¿no? y quieren venir a comer el invernadero que nosotros plantamos entonces nosotros qué, nos, qué pasa o salimos como hacemos muchas veces a lo loco, a tirarle con lo que tengamos a lo que vemos ahí o pensamos una estrategia esa estrategia también se trata de matar lamentablemente en estos sistemas de producción que, que siguen siendo sistemas convencionales también se trata de matar pero este, en este caso sería tratar de matar sin tanto daño colateral allá viene Néstor, Paulinelli, menos mal porque ya estaba re yo eh, se trata de matar sin tener que envenenarnos nosotros por ejemplo, Néstor les puede contar que que casi se muere por manipular una garrafa de hormuro de metilo sin contaminar a los vecinos, sin hacer tanto dentro del medio ambiente entonces tenemos que tener una estrategia entonces hay estrategias de, de manejo integrado como es la prevención eh, no traer, por ejemplo, esta foto es de una planta de lechuga que está enferma con una cepa de fusario que es específica de lechuga esa cepa no estaba en Argentina vino con, con algo, o sea, alguien la trajo, digamos. Eh, entonces, el saneamiento, evitar que el material de origen venga contaminado, es una estrategia de control eh, integrado. El monitoreo, eh, tratar de estar alerta, apenas aparece no un problema, resolverlo, no dejar que los focos avancen, las rotaciones que son... Eh, como una mala palabra para algunos productores, porque dicen: Yo no puedo rotar porque tengo un solo cultivo rentable. ¿Cómo hago? Finalmente, después la realidad les termina diciendo que tienen que rotar sí o sí porque si no, no pueden producir. El manejo del cultivo, la elección de los cultivares, el control de las malezas, que muchas veces las malezas son hospedantes de los problemas que nosotros queremos evitar. El control biológico. Eh, los microorganismos benéficos que están en el suelo lograr que un suelo sea supresivo no solamente porque tiene microorganismos benéficos sino porque eh, tiene una composición física una estructura que hace que la planta no se enferme tanto todas estas son eh, estrategias del control integrado y que muchas de ellas nos proporcionan esta técnica de la biosolarización o sea, muchos eh, Ventajas que les expliqué y todas estas estrategias de manejo integrado se pueden lograr a través de la técnica de biosolarización. ¿Qué significa biosolarizar? La biosolarización es una palabra inventada en España que nosotros se la copiamos, que, y por suerte nos copiaron la palabra biosolarizadores, así que está re bueno, que son dos palabras de, este, de, de estrategias. De este, eh, eficientes y saludables. Es la unión de la palabra solarización y biofumigación. ¿Qué es la solarización? Es usar la energía solar para pasteurizar el suelo. Nosotros, con eh, la energía que viene del sol, con las altas temperaturas que se generan en el suelo, rep repitiendo esas temperaturas todos los días, logramos que los propáculos de las malezas de los hongos patógenos, de las bacterias, se vayan activando y muriendo. Todos los días se repite el ciclo y el suelo se va liberando, no solamente de, de estos elementos de origen biótico, sino también de moléculas tóxicas que algunas se sintetizan y se acumulan en el suelo. La solarización se trata de trabajar el suelo, de que haya agua en el suelo, de de sellarlo con una cubierta plástica herméticamente y dejar que se vaya calentando que el vapor de agua vaya trabajando todos los días eh, y de esa manera logramos que el suelo se desinfecte de una manera eficiente y de bajo impacto ambiental Hay unas temperaturas que son las recomendadas por la bibliografía eh, que deberíamos lograr eh, para que el tratamiento sea eficiente o sea, estas temperaturas eh, son temperaturas que se registraron en parcelas donde la solarización fue eficiente lograr entre 45 y 50 grados a 10 centímetros y a 20 centímetros entre 38 y 45 son temperaturas que eh, necesitaríamos ¿Qué otra cosa necesitamos? Bueno, el sol, lo tenemos el plástico, puede ser un plástico de polietileno cristal de 25 30 micrones, o puede ser un plástico viejo que tengamos por ahí y que lo, lo podemos usar también ¿Qué más necesitamos? Porque estas dos palabras parecen obviedades pero resulta que para tener esto necesitamos tiempo y eso es lo que los productores dicen que no tienen, no tienen tiempo para aplicar esta técnica entonces ese tiempo hay que sacarlo ¿de dónde le vamos a sacar el tiempo? de la planificación de sentarnos a pensar ¿cómo vamos a hacer? ¿en qué momento? ¿cuándo vamos a trasplantar? eso es algo que nosotros queremos que ustedes aprendan y que les voy a pedir que se queden a la tarde para hacer el ejercicio de planificar cómo harían esta tarea esa es la base de la cuestión. Por no dedicar tiempo a la planificación, es que no hacemos las cosas bien y los resultados no son los que quisiéramos. Tenemos después que completar la palabra. La palabra biosolarización se complementa con una parte de bio, que es biofumigación. Biofumigación se trata de utilizar residuos orgánicos. Esos residuos orgánicos vienen de distintas plantas. me atraso porque estoy tocando con el pan ah, okay. por otro lado de la pantalla bueno, ¿qué se trata? se trata de aplicar al suelo además de la energía solar un residuo orgánico ese residuo orgánico va a generar en el suelo gases, sustancias tóxicas que también ayudan a controlar a las enfermedades entonces la biofumigación es el uso de los eh, sustancias que se generan en la degradación de la materia orgánica y esas sustancias son sustancias que son tóxicas para los patógenos. ¿De dónde vamos a sacar estos residuos orgánicos? De una cantidad de especies que eh, los contienen, muchos de ellos son brásicas. Acá hay sillas, ¿eh? no se quedan en el fondo que acá hay lugar. Eh, pero también se pueden usar, por ejemplo, guías de batata, sorgo, no solamente grásicas. Eh, cuando hablamos de biocomulación, vamos a aprender a usar algunas palabras. Una palabra es glucosinolato. ¿Qué son los glucosinolatos? Los glucosinolatos son compuestos azufrados que están en muchas plantas, eh, y muchas veces lo recomiendan eh, comer brócoli, por ejemplo, por los grupos porque eh, también se supone que son buenos para la salud, que son anticancerígenos. Bueno, como las plantas son muy sabias, estas sustancias eh, que pueden generar otras sustancias más tóxicas las tienen en distintos, eh, las tienen guardadas en lugares específicos de la célula. La las sustancias que tienen efecto contra los patógenos se llaman isotiocianatos. Los glucosinolatos se degradan y producen isotiocianatos. ¿Qué pasa? Que si la planta tuviera los isotio isotiocianatos liberados en la célula, sería un suicidio. ¿Qué hace la planta? La planta los tiene en las hojas, en células diferentes. ¿Qué hace? No, no, no los, los isotiocianatos, sino que el glucosinolato, para liberar el isotiocianato, necesita una enzima, que es la mirocinasa. Entonces, en las hojas, estos dos compuestos están en células diferentes, de manera que cuando un insecto quiere atacar, al romper la célula, se van a liberar el isotiocianato. O sea, es la manera que tiene la planta de defenderse sin eh, matarse ella misma. No es como tener un arma. Nosotros si tenemos un arma, decimos que la tenemos descargada en casa. La planta hace eso, tiene un arma, pero la tiene descargada. Tiene glucosinolato en una célula y la amilosinasa en otra célula. Cuando viene y la atacan, se unen y ahí se defiende contra el agresor. En cambio, en las raíces los tiene la misma célula en la vacuola. También, cuando la raíz encuentra algo que la va a atacar, se sienta agredida libera el uso de Todo esto. Eh, este conocimiento se ha usado inclusive para generar variedades de brásica que no tengan glucosinolatos, porque para ciertos usos necesitamos que no tengan glucosinolatos, inclusive los glucosinolatos se analizan, por ejemplo la bolsa de cereales de rosario, a la bolsa le hacen el análisis de glucosinolato, porque fue seleccionada para tener menos, pero nosotros lo que necesitamos es que tenga más, porque como le estaba contando, los glucosinolato que es lo que está allá arriba de toda la molécula tiene todo un proceso por el cual libera estos eh, productos tóxicos estos productos tóxicos los más tóxicos son los isoglucianatos que se producen cuando el suelo tiene un pH alcalino y son moléculas similares a las que se obtienen cuando ustedes compran un producto por ejemplo el metansodio el metansodio cuando se aplica al suelo se degrada y produce metil y metilisotiocianato o sea, estamos hablando de lo mismo solo que en este caso está dentro de una planta cuando el pH es ácido se eh, producen otros compuestos que son menos tóxicos eh, lo que les pido es que, se, que recuerden ¿ven el circulito eh, celeste? bueno, ahí tenemos una reacción el glucosinolato se degrada gracias al agua, se necesita agua. Es una reacción que necesita agua. Eso es muy importante porque eso tiene que ver con nuestro trabajo para hacer la práctica. Bueno, los, los glucosinolatos son moléculas diferentes y bueno, hay gente que se dedicó a estudiar mucho todo esto eh, y sabe que cuando la, hay una, una parte de la molécula que es variable es la que va a ser que se generen sustancias más o menos tóxicas. Yo no les voy a todo, después la presentación la, la van a poder mirar, así que lo copian. Eh, no me voy a detener a... a